Ingresamos en un nuevo bloque, listos para darle la bienvenida a nuestra numeróloga Natalia Mamani. Hola Nati. ¿Cómo estamos Nati? Lindo tenerte por aquí bienvenida. de vuelta. Bueno, gracias, gracias por invitarme, me encanta Hoy numeróloga, pero también con un touch de astrología, ¿no? Un touch, sí. Porque vamos a hablar del eclipse, <risa> este bello eclipse, las imágenes eran preciosas y es lo que, lo que ha estado hablando todo el mundo ¿no? sí, durante esta duda. semana. Pero es importante saber cómo influye justamente ese eclipse en nosotros. Claro, claro, por supuesto, porque en realidad se habla mucho de lo que es el eclipse, de esta uh -huh. luna roja, sí, que era un fuego, sangre. Ajá. Eh, luna en escorpio, mercurio retrógrado también, uh -huh. se habla mucho de esto, sí. del planeta, la luna y demás, pero la idea de esto es como bajarlo más a lo terrenal, más a nosotros, es uh -huh. decir, ok, esta es la energía disponible de la luna y de mercurio. Pero con esta energía disponible, ¿qué voy a hacer yo? Mm. Mercurio retrógrado habla de las comunicaciones. Me va a costar comunicarme con el otro, porque mm. cada uno va a estar trabajando cosas internas propias. Bien. ¿Por qué? Porque eh, la luna lo que hace, está como esto que algo que se muere para que vuelvan a ser, lo que hace está tocando diferentes áreas de la vida de nosotros. Trabajo, familia, uh -huh. cualquier área de la vida que tengamos. Entonces estamos con mucho ruido mental. Por eso, Mercurio lo que hace es retrogradar la parte de, del intercambio, la comunicación, y lo único que yo tengo que hacer y tener en claro es cómo ir más a lo preciso, es decir, ok, yo sé que está esta energía disponible de Mercurio retrógrado, uh -huh. bueno, ahora voy a ser más claro, necesito esto. Bien. Pero no quiere decir que no me voy a reunir, ni voy a tener reuniones Ajá. de trabajo. Pero más asertivo. Más si Ajá. Más concreto, uh -huh. porque asertivos podemos ser eh, todos, uh -huh. pero más concreto, Bien. no tanto como tal vez en otra reunión podría, eh, no sé, demorarme mucho más, o hablar mucho más, o extenderme, no, ahora tengo que ir como muy claro yo uh -huh. en lo que quiero transmitirle Bien. al otro para este intercambio. así que retrógrado, sí. perdón? ...que retrogrado, porque por ahí hay muchos que lo han escuchado... Sí, ...pero no sí. conocemos qué simboliza, qué significa... ...y la palabra lo dice, está como... ...como Michael, para atrás... ...Mercurio va hacia atrás... Claro, ...está yendo para atrás, Ajá. entonces lo que hace es como... ...que el intercambio sea más lento... ...que la comunicación sea más lenta... ...que le dé pausa, ¿por qué? ...porque cada uno está trabajando... ...cosas internas propias... ...entonces es como que está eso, ¿no? ...como que está dándole la pausa... ...a decir, bueno, eh, ok... Me tengo que tomar el tiempo para mirarme, para verme. Porque la luna, la luna el, el eclipse de luna nos viene a traer esto. Sí. Nos viene a algo se, se, se está transformando, algo uh -huh. se está rompiendo para que vuelvan a ser sí. Y de hecho todos estos eventos astrológicos nos están acompañando para la transformación del mes 6. ¿Recuerdan que al principio sí. cuando sí. yo vine sacamos el número del año que es 6? Bueno, es porque el, el mes que viene es el número del año. Es el 6, ah, ¿no? donde nos va sí, no, vamos, vamos a junio. sentir como un... Sí. Bueno. Junio va a estar heavy. Un junio de decisiones importantes, de cambios, mm. eh, se van a romper estructuras. Entonces, esta parte astrológica, porque está todo conectado, nos está preparando para aquello. Pero es bueno, digamos, es positivo todo este cambio, esta todo ruptura es de estructuras. Todo uh -huh. lo estructuras. Todo lo que en el momento nosotros podemos ver como negativo, uh -huh. siempre aprendemos algo, claro. siempre. Uh -huh. Yo tengo una frase que es, lo que sucede conviene siempre, aunque uh -huh. en el momento no lo pueda ver. Claro. Porque en el momento estoy como, uh -huh. ay, ¿por qué a mí? Porque sí, a mí, porque una, a una mí. inestabilidad sí. que nos saca de nuestra zona de confort, sí, pero es total. verdad que uno siempre se lleva aprendizaje de esas situaciones críticas. Pero lo veo después. Uh -huh. Entonces, bueno, claro. como volvernos retrógrados, volvernos uh -huh. mercurio retrógrados, darnos paciencia. Esto es como la energía disponible de este... De este tiempo es como uh -huh. tenernos mucha paciencia. Perfecto. Sería eso, como mucha paciencia. Nati, dijiste luna en Escorpio y se sabe que los escorpianos por ahí o se dice, son como los más pasionales, son fuego puro, Intensos. ¿no? De, del, del zodíaco. El chicho, por ejemplo. En qué el, influye, el, el chicho es escorpiano, se nota chicho. Me el chicho. Escorpio, ah, por de porque yo no tengo Venus en Escorpio, así que ah, vamos, Scorpio. ¿Y qué quiere decir que la luna esté en Escorpio? ¿Vamos a estar todos hechos una llamarada? <risa> ¿Por qué no? ¿Cómo es eso? Por favor. No, precisamente. Ah, ok, bien. Pero vamos Calmaos. a estar... Eh, vamos a estar como, como más tajantes, como más... Opa. Esto no lo quiero, esto sí. Uh -huh. El escorpiano tiene eso, no va bien. con demasiadas vueltas. Blanco y bueno, negro. Y bueno, probamos. No, el escorpiano es sí, no, punto. Por bien. eso digo que amo la energía escorpiana porque hay que aprender mucho de los escorpianos. Uh -huh. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, y además... Del eclipse nos vamos a salir un poquito porque vamos a volver al ámbito de la numerología y conocer cuáles son los números del mes de mayo. ¿Cómo es, cómo es eso? ¿Cómo funciona? Bueno, hoy es un hoy el número 20 sí. un número muy lindo para tener claridad. Hoy vamos a tener mucha claridad porque es dos. Ajá. Pero vamos a tener claridad en compañía de otro. Ajá. O sea, tal vez estoy mirando las redes, hay algo que... Ah, mira, ese acompañamiento con otro, uh -huh. es como que me va a dar claridad. Cuando esté hablando con alguien, me va a decir, pero te fijaste acá, ah, bien. Claro, otro está nos bueno. va a... Otro nos va a como... aportar otra a... perspectiva. Exactamente. Uh -huh. Y acompañar. Uh -huh. Perfecto. Sí, porque el dos es el par. Ajá. Es el trabajo en equipo. Bien. El trabajo en equipo va a ser como muy bueno hoy día. Vamos, Perfecto. Luquín. Sí, trabajo en equipo. <risa> Y después el resto de los días ya nos preparan para este cambio, Ajá. para el cambio que se viene. ¿Sí? Pero la mayor, la mayor información que quiero dejar es como esta, ¿no? Hoy día trabajo en equipo y de ahí viene la parte individual, uh -huh. porque va como pasando por. vuelve el 2, 3, 4, 5, va yendo como a diferentes. Números, la suma del dígito del claro. día y te da la energía disponible. Ajá. Que si quieren, eso también lo pueden buscar en, en mis redes porque yo voy a armar un posteo con eso perfecto. poniendo la energía disponible. Vibraralto.mz. No, es mamaní.natalia. Ah, ¿Lo cambiaron? Sí, mamaní.natalia. Bien, bien, es el que tenía acá en, uh -huh. en la guía. Mamaní.natalia, así sí, la encuentro. Así. Y voy a ir colocando eh, eso, lo que queda de acá. Que te, hasta que termine el mes. Bien. Porque nos va a recontra preparar para el mes que viene. Uh -huh. Y arranca la vida. Pero el mes bien, bien, bien, todo bien. No, no. Nada más no no claro. No nos sugestionemos, ni digamos, no, no voy a salir a esta reunión porque. Ahí está, mira. Bien. No voy a salir a esta reunión porque esta reunión. Eh, no Está Mercurio Retorno, No. Anda a la reunión. Ah. Pero escribí antes qué querés transmitirle a la persona. Ajá. Sí. Perfecto. Eh. Y nos has traído acá, Nati. Sí, Perdón, nos... voy a tomar una de las que. Eh, son unas esencias, es correcto llamarle Esa es esencia bien. y esto es canela Perfecto Que podemos tener Perfecto. en la casa Claro Estos son los nati tips que le digo ah, ah, muy bueno. bien Canela y el que tengo yo, ¿cómo se llama? Yagra Yagra, Yagra. mira uh -huh. Y traje estos nati tips porque vamos a estar como sintiendo temas con la abundancia, con el dinero Ajá. Y cosas así Entonces, la canela la soplo, me coloco en la mano Dale Sí Vamos a hacer acá un poquito ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que entre toda la abundancia y el dinero a mi casa, al trabajo. Ahí estamos bueno, en el trabajo. Claro. Sople, sople. So, sople, sople. Uh. Ahí está. Muy bien. Listo. bien. Y te paso y, y la Y lo tengo que dejar, ¿sí? bien. no tengo que barrer, porque por ahí... Sí. Claro, no, no, lo dejo un ratito bien. y ya después limpio perfecto, y todo. Eso. Perfecto, que se asiente. Y, y siempre tiene que ser de afuera hacia adentro. Por ejemplo, acá debe ser desde ahí ah, hacia, hacia adentro. Hacia el estudio. Claro, hacia el estudio. Por, ¿para para por que ejemplo, entre? en casa, desde la puerta en casa, hacia, hacia adentro. El ingreso, bien. Bien. En el trabajo, lo mismo, en la puerta al trabajo. Bien. Y este es llagra y este lo tengo que usar para saumar. Ah, este sirve bien. para saumar y traer abundancia en la casa a través de la, de la energía de, del saumar. Claro, con un carboncito y, ajá, le coloco arriba. un carboncito, arriba. lo ah, prendo, uh -huh. le coloco yagra, va a ver que sale un humo. Aparte tiene rédico, sí, sí, es, es riquísimo. riquísimo. Y eh, paso por toda la casa, uh -huh. de adentro hacia afuera... Ah, y revés. después abro todo para que se vaya y me llegue la abundancia. Oh, me vamos a comprarlo. Ya tenemos los nati tips los para nati que ustedes tips. también ¿Igual? Se lo puedan hacer. Sí. Sí siempre tener en cuenta algo, está bien esto es una parte, sí. pero tiene que haber una acción, sin Oburo. acción claro. no hay nada, por supuesto. o sea no puedo, eh, si me quedo en casa así sentada no, y Nunca desde la comodidad mm. desde la acción. No sé, porque también la acción, trabajar es cómodo, o sea mm -hmm. a mí claro. yo que soy Capri, a mí trabajar para mí es recoger Claro, encanta. Claro, no no bueno, viste que uno, por ahí claro, se a claro. esperar así, que las cosas así, sucedan. No, no, no, tiene que haber una acción, trabajar si en no en hay una acción esto queda como pierde peso, el Nati Tips pierde peso Me encantó, gracias la es un gusto tenerte. La invitación, bueno, a hacer este tipo de rituales que están buenísimos y a conocer las redes sociales de, de Nati donde van a encontrar todo esto que ella eh, sí. comentaba de los números y demás para que lo puedan sí. tener ah, en bueno, cuenta también. Mamaní.natalia, de esa manera la encuentran por ahí. Gracias, Natalia. Gracias, Gracias, un placer. Ahí estamos viendo su Instagram.